muchos dicen que se está haciendo algo y otros dicen que está muy lento y eso lo decimos porque a nuestros principalmente a nuestros amigos que están ahora de nuevo en su en sus currules que el presidente eh, está agotando una agenda a nivel nacional parece porque ha hecho ya tres visitas muy importantes las cual eh, van a motorizar la economía van a motorizar el desarrollo de, esa región de, eso, de esas regiones y de esas provincias en entre ellas tenemos ya el de la frontera, el Santiago y en esta semana se de, va rumbo a la terrena donde ya lleva eh, eh, el, el, una, un itinerario donde prácticamente eh, va a inaugurar y va a gerenciar otras eh, obras y la que le ofre, le, que le digan a, a, a sus, sus seguidores allá o, o, o o los encargados de, de, del desarrollo de las terrenas, para que así eh, inicien el trabajo. Cuando te visita eh, el jefe de una compañía, no es igual cuando te visita el guachimán. No porque tengan importancia, eh, uno sea mejor que otro como persona, sino que tienen mayor poder de decisión uno del otro. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a callar, eh, ante la crítica que le hacemos a nuestros dirigentes políticos históricos de, TV, de San Francisco de Macorís, y, y estos no son históricos porque estos son nuevos ahora, pero que se casen con la gloria, que traigan al presidente a nuestra eh, región y nuestra región que ya tiene de por ley un grupo de personas que son los que saben lo que hay que hacer, cómo hacerlo y en qué tiempo hacerlo, que sean ellos los que se encarguen de presentar al presidente el plan de desarrollo de la provincia Duarte. Esperamos nuestra visita, señor presidente, y la esperamos, y, de y con esto le decimos a nuestras autoridades, a los que ocupan ya su currul, que hagan su papel, que hagan como dicen por ahí los reggaetoneros, que hagan sus diligencias, porque lo necesitamos. Muy bien. <coughs> Miren, la magistrada Miriam Germán, eh, se expresó el fin de semana diciendo que se van a investigar las declaraciones juradas de bienes. En el sentido, Bien. recuerden ustedes que por ley, los funcionarios que van a tomar posesión eh, al frente de cualquier función pública donde se van a administrar recursos, pues están llamados a... Hacer su declaración jurada viene de, la, de los que posee en ese momento al entrar, con el objetivo de que se conozca, ¿verdad? Para que al final eh, salga a relucir la pulcritud y la honestidad con que manejó esos recursos. Por la magistrada, ahí yo que sí, que ahora eh, se, va, se le va a dar seguimiento. Pero no solamente en que usted haga su declaración jurada, no solamente con que usted deposite ese documento donde dice que tiene. Eh, un vehículo, dice que tiene un solar de 500 metros, no solamente eso. Recuerden que eso ha trascendido y eso se ha hecho una... una eh, se puede decir que ha causado hasta escándalo el hecho de tantos funcionarios entrantes y salientes que se han declarado con una suma exorbitante de recursos y otro con poquito. Entonces, lo que... si, si lo están haciendo es que han estado exagerando o no, están, han, no han estado declarando lo que realmente tienen Eso hay que investigarlo Y eso es una función también de la Cámara de Cuentas Y como ahora lo expresa también la magistrada De que el Ministerio Público va a investigar La veracidad de esas declaraciones juradas Y qué bueno, qué bueno Porque hay muchas estrategias, hay muchas técnicas De hacer una cosa o de hacer la otra Si declaro ah. más de lo que tengo pero eso hay que justificarlo, eso hay que verificarlo. Claro. Si yo tengo mil millones de pesos ahora, antes de entrar a, optar a, a a cumplir con esa función, debo demostrar que ciertamente, porque si nada más tengo 500 o 700 y declaro que tengo mil, sí. sin problema al final, sin problema al final, voy a poder demostrar que no. Que con lo que yo estoy eh, eh, declarando al salir del puesto, no tengo ningún tipo de inconveniente de que se vaya a pensar que yo hice un mal uso de los recursos. Entonces, claro. esas declaraciones, esas declaraciones deben ser verificadas por la Cámara de Cuentas e investigadas por el Ministerio Público para darle, para certificar que ciertamente esa, eso que se plasmó en esa declaración es lo que realmente usted tiene. O sea, ahora las autoridades se van a dejar burlar. O son más inteligentes los funcionarios que quienes están llamados a que se cumpla la ley. Bueno. Entonces, yo entiendo que esa es muy buena decisión, porque estamos hablando de un gobierno que ha creado, reitero, lo he dicho varias veces, que ha creado grandes expectativas, que el lunes 17 ya se respiraba un aire de esperanza en la República Dominicana. Yo creo que... Que ese es uno de los pasos que tiene que dar No es verdad que iniciando el gobierno Se van a dejar burlar por lo que todos lo saben Oh Entonces tenemos sí, que, Hay que demostrar Este gobierno está llamado a demostrar Que realmente quiere que las cosas Se hagan bien Y decíamos Sergio hace unas dos semanas Que eso es bueno Que los El círculo, los funcionarios de mayor jerarquía Que están en los puestos clave tienen recursos y que eso podría, eh, no, hay, no hay por qué dudarlo, que no tengan esa, no tengan esa hambre, esa eh, ansiedad de recursos. Eso es bueno, porque van a servir, no a servirse. Es lo que nosotros interpretamos. Pero ahora bien, como decía una cosa, digo la otra. Y si esa eh, bonanza económica que poseen, se le olvidan que en este país hay miserables, hay necesidades no, hay muchas ¿eh? muchas pero vamos a esperar que no vamos a esperar que eh, como decía una señora amiga vamos a esperar que ellos bajen a la base y se den cuenta las necesidades que hay y eso lo pueda sensibilizar realmente eh, hacer Mira, lo, que Víctor, lo que tienen que hacer los políticos aquí no pueden no pueden hacerse la vista gola diciendo que no saben cómo está la base porque ellos ganan ahí valga la redundancia en base a la base o sea ellos se pasan un mes y medio abrazando vieja, abrazando gente sí, sucio, excusa, abrazando excusa, gente excusa, pobre, me llevándole excusa, algo. Me excusa, Después excusa, dicen que me no conocen mira, la base. Mira cuál es ¿Entendré? la particularidad que tiene esta estructura. Todos es los que es, políticos aquí saben a dónde están excusa, los pobres. No, serio, todos es los es que, políticos. Es que ese grupo, grupo de, de, que, que está alrededor de, de Luis Abinader, tú no lo viste abrazando a nadie. Ah, eso sí es entonces verdad. es en ese sentido que yo me refiero. Sí porque verdad. las otras, el solo sí, los círculos, sí, claro, Pero claro, no, ese contacto, mi del sábado, ese tal, contacto con hablando. la base está ahora. Ese es ese grupo que yo espero que cuando tengan ese contacto realmente se den cuenta, por Dios mío, y este es nuestro país. Entonces que eso despierta la sensibilidad y la solidaridad, entonces pongan de manifiesto que, que no tienen ninguna necesidad de ir a servirse al Estado, sino a servir. Totalmente de acuerdo. Mira, viste, en otro orden de ideas. ya hoy se inicia el juicio de fondo, reinicia el juicio de fondo, juicio de fondo del, del fondo de caso de famoso de Odebrecht, que prácticamente la gente no, ya pensaba, piensa que ya eso ha pasado y que eso, desde que hay la firme convicción de que no va a pasar nada, pero eh, se pensaba que ya eso iba, estaba en el mismo camino de los de Kiriminto, Pero parece que eh, hoy van a reanudar la audiencia eh, ahí tenemos que miren la gran cantidad de implicados en estos en esto, el segundo, el tercero cuarto país que más sobornos recibió en Pueblo de Brescia en, en esa fecha, solamente está Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa Andrés Bautista García Juan Roberto Rodríguez Hernández, Conrado Pitaluga y el ex senador Tommy Galán Grullón, o sea que eh, cada vez yo siento como que la, la, la lista es menos la visto? tú no sientes como que como que la lista es menos cada día sí, cuando eh, se han quedado con, entiendo yo, con lo más lo, lo, lo mayor sí, responsable de la situación el mayor es responsable de la situación pero y esos de ser, mayores responsables tienen una lista en su boca de quien recibió también y ahí, de va, ser así, y ahí va a salir mucha gente y de ser así, que bueno, que ahora la soga no corta por lo más débil sí no, como debe ser como va a ser no. y como, eh Prácticamente, a, a un juicio como de Brexit, que ya todos los países tienen sus condenados, todos los países tienen su su, su gente castigada y, los, y, lo, y devolviéndolo a, a, a, al erario público el dinero, eh, vemos como esto la lapida, como esto languidece en, en, en un país como el de nosotros y esos son eh, como que, como dice eso, son a mar, a, ¿cómo es? a le, a, a maracos o, o patadas de ahogado No, serio, eso pero lo, la, la, la, la, la gente, gente como sometida. que no le... Pero las expectativas que hay ahora eh, no es que la Es que posiblemente que son, haya algo. ¿Eh? Que posiblemente haya algo. ¿Tú lo dudas? ¿Tú lo dudas? No, ahora hay un poquito más de... más de, No, eh, tú, tú lo dudas o no lo dudas. No Mira lo que, que pasa es decir. que yo es que yo hasta ahora ni, ni, ni el gobierno que entró ni el que se fue me ha dado la suficiente fuerza me ha dado la suficiente eh, me ha entregado pruebas de que pueda confiar mucho todavía. Adiós señor, escúchame, déjame. Decirlo, este no tiene excusa. tiempo, no este no tiene tiempo en demostrármelo. Pero escúchame, no, no no no, no es que con el, con, con el mes y días que tienen el gobierno. Con la procuradora que se nombró, con el fortalecimiento Ajá. del Ministerio Público y que ¿verdad? se inicia hoy el juicio, entonces no me diga que no ha demostrado, porque ahora vamos a dejar que siga en curso. Claro que sí, la, la, la, la, ahí está el asunto. O sea, no ¿Qué que, que hay que demostrar? Que, que, que, que dejar que, el, que el, el. ¿Cómo se llama? El, el, Como dice el Goyito juicio, Cabrera, que siga. Que el siga juicio su, su rumbo. Su agitado curso. Claro, entonces. Porque Cabrera. no era una debilidad en ese sentido que había. No mucha debilidad, si no debilidad estaba, estaba o sea, no temblee. había debilidad en el ministerio público anterior Uf, entonces no me, diga que, no me diga que no te han demostrado nada, entonces está en eso vamos a esperar que el juicio siga su curso ahora y que se realmente si son culpables porque se han condenado para que la población quede complacida eh. Así será, así será. Vamos entonces, Sergio, a, a otra breve pausa para retornar entonces con los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Seguimos.